muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a traer otro video muy interesante y nos vamos de una vez esto es eh, lo siguiente a veces tomamos una foto vamos a buscar la cámara frontal de mi teléfono para que puedan ver si enfoco aquí y me tomo una foto Como podemos ver el teléfono ha sacado la foto del lado contrario, es lo que cada teléfono hace. Pero hoy te enseñaré a tomar una foto y que se quede del mismo lado que acabas de tomarla. Para hacer esa función nos vamos a la siguiente función, nos vamos a configuración. Y luego vamos a elegir la opción Cámara. Y ese apartado que dice mirror from Photos, vamos a cliquear. Luego que cliqueemos mirror from Photos, eso significa que la foto se va a quedar en la misma manera que hemos tomado la foto. Vamos a probar. Tengo eso a mano izquierda, como pueden ver y si tomo la foto se quedó mano izquierda y esa es la razón por la que iphone acaba de sacar esta nueva función de mirror for photos para poder solucionar ese problema que tanto nos aqueja o que muchas veces nos sentimos extraño porque tiramos una foto de una manera y se pone de otra pero ya eso ha sido solucionado en esta actualización hasta la próxima que dura su comentarios, que me comenten de